¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Clash of Cars Bueno, chicos, tengo por aquí, como estáis viendo, 3500. Y bueno, vamos a hacer una apertura de máquinas. Vamos a abrir este regalito, que no se diga que no los abro. Ahí está, me he hinchado a ver vídeos. Ya muchos de vosotros estabais un poco nerviosos porque no subía vídeos de Clash of Cars? Bueno, no voy a parar de subirlos. Vamos a empezar con esta apertura de máquinas y no os vayáis quedaros porque hoy vamos a hablar varias cosas una de ellas muy importante que la voy a decir ahora mismo Bueno, si no habéis visto ojo vale nos sale el mini auto que lo gastamos para poder tener ese mini auto super si no habéis visto el vídeo ir a verlo lo fusionamos hace poco en la fábrica de coches bueno también deciros que ir a ver el último vídeo la última apertura de Nada más ni nada menos que creo que eran 11 máquinas en las que nos salió Workfeed. Pero, pero bestialmente nos salió Workfeed. Si no habéis visto lo que me salió ir a verlo porque madre mía de Dios Vamos a este bus alegre y bueno os quiero comentar algo importante para los que me seguís Bueno desde hace tiempo ahora nuevos somos ya casi 4.000 en el canal, estoy súper contento, muchas gracias por los que me seguís y seguís viéndome en los vídeos día a día que voy subiendo. Bueno, he tenido una idea y quiero comentarla antes de hacerla, pues no estoy seguro de lo que puede llegar a pasar. Entonces, deciros que he pensado en abrirme un apartado de correos para que me podáis mandar lo que van siendo dibujos de Crash of Cards, de lo que queráis, cartas, si me queréis decir cualquier cosa, eh, cualquier manualidad, cualquier cosica al apartado de correos y yo haré vídeos enseñando vuestras cartas, pondré por aquí detrás seguramente algún dibujo que me hagáis, lo que vosotros queréis mandarme, haré vídeos enseñándolo con todas las cositas que me mandéis Entonces dejadme abajo en los comentarios parar el vídeo ahora mismo Y dejadme abajo en los comentarios Que si os gustaría la idea Voy a dejar un comentario abajo fijo si, Decidme ahí si os gustaría la idea Y en el caso de que me hiciera un apartado de correos eh, eh, qué me mandaríais Si dibujos, si cartas Que me mandaríais parar el vídeo y decirme en los comentarios bueno, voy a seguir con la apertura chicos también comentaros, bueno, aquí tenemos el coche astronauta, a ver si nos saliese un barreminas, un tanque, ojo, 35 máquinas, una legendaria mínimo tiene que caer, pero seguro, ¿eh? segurísimo, al 100%, ah. mucha común, ¿eh? chicos, mucha común, ya no buscamos la común que queríamos desde hace mucho tiempo, pues nos salió en la anterior apertura de máquinas, Qué guapo chicos, si no habéis visto el vídeo, ir a verlo porque vaya tela, vaya tela. Bueno, tamo, vamos a subir de nivel seguramente, mínimo uno. Vamos a subir un par de niveles en el caso de que nos salgan varias épicas que no tengamos un par de legendarias. Está épica, Uf, si saliese el barre minas podríamos fusionar un nuevo coche. Nos dan cinco gemitas, tenemos ya... Casi 600 gemas, chicos. Que no se dice... Que no es poco. No se dice pronto. O deciros también... No lo he dicho, ¿eh? Pero España ganó... El mundial de Crash Ball. Me han dado... Los rótulos de oro y de plata. La bandera. Y bueno, y... Esperar aquella nueva actualización. Que si... Que si no la sacan pronto... Tiene que estar... Al llegar. Pero... Pero enseguida, ¿eh? Porque ya vamos ya... Desde junio que metieron esta cosa del fútbol. Esperando y esperando. Y bueno, Que le... si no dicen nada en Facebook o por redes sociales, pronto dirán algo, seguramente. Porque ha pasado ya más de un mes. Y yo estoy, la verdad, a la espera. Ya sabéis que en tal que digan algo, lo subo al canal. Para que os informéis, que lo sepáis. Y estéis día a día en lo que se refiere al mundo de Crash of Cars. Ahí está. Nosotros, como siempre, ¿eh? vamos a maximizar la cuenta todo lo que podamos. Me machaco todos los días para ver vídeos, juego mucho. ¡Ojo! ¡Ojo! Nos sale la hamburguesa este nuevo coche de esta última actualización. Y bueno, nos quedamos a 15 de experiencia nada más para subir de nivel. En nivel 63, si no recuerdo mal, nos dieron una pintura especial. No nos mejoraron ningún power-up. Bueno, a ver... Ahora, ¿qué es lo que nos pueden llegar a, a dar o mejorar? Ahí está. Vale, lo mejoramos, más 10. Siguiente coche que nos salga, que no tengamos, sí o sí se nos va a subir de nivel la cuenta. Nivel 64 ya, chicos. Madre mía, el tiempo que ha llegado a pasar desde que empezamos a jugar, aquí yo con vosotros. Nivel 15, 20. Cuando íbamos por el 30 ya... Era, puff, nivel 30. Pero es que, mirad, vamos a subir al nivel 64 ya. Vamos a ver qué se nos mejora. Uf, tengo ganas de verlo. Eh, tengo la habitación todavía llena de confeti. De la pasada apertura. Vale. Uff, esto me mola. Esto me mola. Cañón de riel nivel 6. Rayo derecho. Vale, me, se me disparan cuatro rayos: uno de frente, uno para atrás. Derecho, izquierdo... Pff, chetadísimo, ¿eh, chicos? Ahora sí, así que vamos a reventar buenos coches. Bueno, quedan 22 máquinas. Llevamos ya unas cuantas. No, no he dicho nada, pero dejad un like, ¿eh, chicos? Siempre que lo pido, me dejáis más like que cuando no lo pido. Dejadme un buen like. Suscríbete también si no lo estás. Que bueno, bueno, bueno. La de gente que me ve y no está suscrita al canal. Más gente de la, de la que ve los vídeos no está suscrita. No lo entiendo, chico. Si te gustan los vídeos, si los ves, suscríbete, tío. Vale, Ahí está, bola épica. Bueno, la limusina. Muchas épicas, eh. No nos sale la que queremos, el barreminas. Vale, casi 600 gemas, 590 que tengo. Madre mía, cuando cuando me despoje de ellas. Cuando hagamos esa grandiosa apertura de máquinas legendarias va a ser epiquísimo. Quedan 19 máquinas para intentar que nos salga alguna legendaria, algún coche que necesitemos como puede ser barre minas o simplemente subir al nivel 65 que se dice pronto, pero para eso nos tienen que salir coches que todavía no tengamos maximizados como, como mínimo. Ahí ¿Está? El quitanieves, vale. El quitanieves lo maximizamos ahora mismo. Ya sabéis que el nivel máximo de las comunes son el nivel 9. ¿Está? Os vuelvo a repetir lo del apartado de correos, eh, chicos. Si os gustaría mandarme dibujos, cartas, manualidades, lo que vosotros queráis, decirme, dibujarme, lo que sea, dejadmelo abajo en los comentarios, que os gusta la idea. ¿Qué me mandaríais? No me lo creo. Ah. Tanto tiempo buscándolo para que me salga en dos vídeos seguidos. Es que tiene guasa la cosa. Mira la copa que chula. ¿Habéis visto que chula está la copa? Madre mía, es que tiene guasa la cosa. Y ahora me sale el quad. Venga, hombre. Venga. Vaya a usted. vaya a usted a tomar por saquito. Madre mía, sale otra vez el quad. Dos vídeos seguidos. El quad. Venga hombre, venga, venga Pero que esta broma, esto es una broma Esto es una broma, hombre ¿Cuántos vídeos para que me saliese el quad? No solo me sale en el anterior Donde conseguíamos por fin tener Todo lo que necesitábamos para fusionar el mini tanque. Para que ahora me salga un par de veces Que me salga seguidas Y espérate que todavía quedan 16 máquinas Venga hombre Está claro que cuando necesitamos algo Nunca nos sale y cuando no lo necesitamos, no sale Si me sale otra vez Apago el móvil Y me voy Uf, menos, me, menos me No quería hacer ninguna locura Vale, 15 máquinas Esa la tenemos mejorada al máximo Nos dan una pobre gema Que me sirve de Nada Ahí está el Tractor también maximizado Hombre, no no me des esta basura. Dame cositas. Madre mía, que quedan ya poquitas máquinas. Que no nos sale chicha. No nos está saliendo nada de chicha. O sea, ya. Común. Bueno, sale el buggy arenero. Que también está maximizado. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Esto no puede ser. Deciros también, chicos, que... El último vídeo que subí, que no es de Crash of Cars. Que es de... Fornite, gané una partida con mi amigo de King, Ivar. Bueno, os la he dejado después de mostrar la estrella oculta de esta semana 2 de temporada. Bueno, si queréis ver cómo me saco al rabito un poco, podéis ir a pasaros al vídeo. Ver, he subido nada más que el final de la partida. Bueno, si queréis verlo, ahí está. Vale, o soy sea, Hot Rod. Que por lo visto lo dimos para fusionar un coche y no lo teníamos, ahí está, casi 100 de experiencia, me parece a mí que nos vamos a quedar cortos, a no ser que nos salga una legendaria, madre mía, cuántas máquinas una legendaria por favor, pues si sí, por pues salir legendaria nos ha salido dos veces el quad, que ya te digo que eso es complicadísimo, y seguidas, bueno el omni, 85 de experiencia, 1000 de oro, que equivalen a 10 máquinas, pero da una legendaria no me va a dar ni una legendaria, ok. Venga, otra vez el 4 por 4 Que no lo quiero. Que no lo quiero. No lo quiero. ¡Ay! ¡Bien! ¡Oh! ¡Legendaria! ¡Uf! Lo que ha costado. Ya pensaba que no salía. ¿Vale? Bien, se lo mejora el camión monstruo al 3 Por un momento pensaba que lo teníamos maximizado No, vale, nos da 80 de experiencia Por lo cual queda muy poquito para subir de nivel A ver si llegamos, vale, como objetivo subir de nivel Hemos mejorado el camión monstruo que no está nada mal no es un coche que vaya relativamente mal Para mí va muy bien Por aquí tenemos el SWAT Temas legendarias, un poco. Algunas muy buenas, otras. ¿m? La ambulancia te va soltando vida, pero no es una legendaria que me llame mucho la atención. Aquí estamos. Solo faltaría que saliese otra legendaria. Ahora, al final del vídeo, me la da toda. Vale, épica, cruzo los dedos. Porque sea el reminas. Venga, hombre. Madre mía. Es que me sale un puñal el deslizador. Venga, hombre. Pa tu casa ya, para tu casa Me podría dar otra, eh Venga, legendaria nah, no caeremos a breva No caeremos a breva Venga dame Aunque sea, ojo Descapotable Bien, no lo teníamos Lo dimos en la fábrica Vale Un par de máquinas Vamos a subir seguramente de niveles, ¿eh, chicos No lo sé al 100% no quiero decir 100% porque luego Clash of Cars me trolea. Pero seguramente subamos de nivel. Ahí está, más 10 de experiencia. Nos quedan nada más que 10 más de experiencia. Que es cualquier otro coche que no tengamos maximizado. Y allá vamos, eh, chicos. Vamos a subir seguramente de nivel. Hemos subido un par de niveles. Está la apertura, la verdad, que muy warfy. Así que guay. Está el tractor maximizado. No va a salir ahora. Van a quedar tres máquinas para subir de nivel. Seguramente subamos. No creo que Crash of Cars me trolee tanto. Vamos a ver qué nos puede llegar a salir de una bolita. ¿Cómo puede ser la común? Está. Ojo. Dos máquinas. Y Crash of Cars. Que me está empezando a trolear. Otra común. Por Dios, por Dios, por Dios. Que me salga alguna que no tengo maximizada No me gusta No me gusta No me está gustando esto Última oportunidad A ver Común A ver qué puedes Deja aquí el móvil Por Dios, por Dios, por Dios Que me salga, por favor Bien Bien bueno, vamos a subir de nivel al 65. Me ha gustado la apertura, eh, chicos. Y nos sale la scooter. Que ya sabéis que hay pocas motos en el juego. Uff, a ver. El escudo a nivel 6. Que tiene más fuerza de colisión. Vamos a hacer más daño al colisionar, eh, chicos. Guay, guay, guay, guay. nivel 65, 600 gemas. Pero bueno, pero esto qué es. Será la cuenta más cheta del mundo. Bueno, chicos, pues hasta aquí la apertura de hoy. Me gustaría que y un buen like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!